literario más importante del año. Eh, abrió sus puertas como todos los años en la rural de Palermo la Feria Internacional del Libro que permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Así que en este punto cultural de hoy eh, tenemos una entrevista de lujo. Está en línea Claudio Mazón Castiñeira, que eh, está próximo a presentar historias educativas. Pero les cuento, miren, Claudio nació en Bahía Blanca, escoterraño, vivió hasta hace unos días, dice su biografía, en Villa La Arcadia, Sierra de la Ventana, se los recomiendo, y ahora está en Tandil. Es educador, profesor de filosofía y ciencias de la educación, licenciado en psicopedagogía, especializado en gestión e inclusión escolar, neuropsicopedagogía y educación de vínculos, docentes en escuelas públicas de gestión estatal y privada, fue secretario adjunto gremial, eh, realizó asesoramientos técnicos e investigaciones en organismos provinciales, nacionales e internacionales, responsable de la propuesta Aeropuerto de Familia y tiene un micro radial tiempo educativo. Según él, la tarea más importante de su vida son los años de autoeducación y coaprendizaje. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás? Hola Guillermina, la verdad que re contento de estar en tu programa, en tu espacio, sabes el aprecio histórico que, que te tengo, eh, hay, una, hay una relación desde que éramos eh, jóvenes, hace poco, va, hace, hace muy poco. Hace poco, Escu sí. compartimos escuela <ríe> primaria para, que, claro. para situar a los oyentes, porque decís, bueno, éramos jóvenes y bueno, viste, por ahí la gente imagina... Lo que no tiene que imaginar. No, bueno, pero... Y compartimos una hermosa ciudad como Bahía Blanca y, y bueno, como contaste, hace, hasta hace poco estuve viviendo en Villarcadia y hace unos meses en Tandil porque eh, dentro de unos días van a ser Avelina, que va a ser nuestra primera nieta. Bien. Y entonces... Nos vinimos para acá para acompañar más de cerca este proceso. Y te agradezco mucho la posibilidad de compartir con vos, con tu compañero y con toda la audiencia de tu .g la posibilidad de, de proponer la lectura, de proponer la visita a la Feria del Libro, que es una de las cinco más grandes del mundo. Y la verdad que en mi caso sorprendido porque es mi primer libro y, y parece que está gustando y entonces nos, nos plantearon... De presentarlo por primera vez en el 8 de mayo a las 17 horas en la sala Bioy Casares de la Feria del Libro. Y, y la verdad que me alegró mucho tu alegría y me alegra mucho la posibilidad de compartir esto a través tuyo. ¿De qué se trata esta obra que presentas, Claudia, A ver, no sin idea, sin intención de spoilear, pero bueno, vendelo para que la gente se acerque a la sala Bioy Casares. Mirá, al contrario, yo eh, le pedí a la editorial porque uno, como vos eh, lo sabés, a uno no lo conocen como escritor, y entonces yo le pedí a la editorial hoy que ponga un cartel en el stand que diga, si lees un cuento, seguro te lo llevas. Eh, son eh, 21 relatos, 23 en realidad, porque te voy a contar una novedad, pero son 21 relatos míos y dos de una querida amiga de Sierra de la Ventana, que se llama Norma Fernández, es decir, 23 relatos verídicos, 23 historias reales. Eh, yo comento en la presentación que la, la vida ha sido muy, mi vida ha sido muy, muy generosa en un montón de, de situaciones. Comienza con una primera historia donde hay un joven adolescente que es el hijo de, de Omar Rupp. Omar Rupp es uno de los pocos civiles muertos, eh, pescador, eh, en la Guerra de Malvinas, eh, que se va a conmemorar un nuevo aniversario de su muerte el 9 de mayo, mira un día después de la presentación sí. del libro, y, y, y Darío nació el 9 de abril, es decir, que no pudo conocer a su papá, y bueno, lo que significó, por eso se llama Esquirlas de la Guerra, lo que significó que no solamente eh, hubo personas que quedaron con daño por estar vinculados al conflicto bélico, sino, como dice el título, hubo otras personas que también tuvieron que... Salir a, de la flote, ¿no? salir a flote tratar de ver cómo hacer para, para hacer que su vida salga adelante en un contexto muy difícil y así podría contarte eh, que paren la inundación un día estaba con el padre Cajade el padre del sacerdote en La Plata tomando unos mates y me dice que lo van a visitar del gobierno nacional año 2003 una importantísima figura del gobierno nacional de Néstor Kirchner todavía no, no, había, no habían llegado al gobierno, lo viene a visitar y le cuenta a él todo lo que se proponía hacer eh, Néstor en su gobierno, y entonces en un momento el padre Cajade le dice, la verdad que, bueno, gracias por haberte tomado ese trabajo, de venir a explicarme, y yo estaba ahí llevando mate, y, y, y le dice, yo te agradezco mucho que me hayas venido a contar todo esto, lo invitan a un acto, dice, bueno, capaz que voy si puedo, eh, pero dice, mira, nosotros todos los días salimos a tirar salvavidas, nosotros salimos todos los días a, a, a, a tratar de que la gente sobreviva con el agua al cuello, pero lo que necesitamos es alguien que pare la inundación, y eso para mí significó un aprendizaje en 10 segundos de lo que significa una política social, o contarte... Bueno, vos capaz que la conociste, porque en la escuela 7 mi maestra de primero a tercero fue Estela Caballero, sí. que después fue una persona que tuvo un desarrollo enorme, pero a 600 kilómetros de donde atiende Dios, ¿viste? Donde no llegan las luces, pero tuvo un desarrollo enorme en lo que fue alfabetización de adultos, ¿te acordás? Sí, fue la primera y, alfabetizadora bueno, de Bahía Blanca ella. La primera alfabetizadora, hay una calle que le hace honor en Bahía Blanca, bueno, fue mi maestra de primero a tercer grado, y yo eh, luego descubrí, bueno, vos, vos sabés que pude hacer la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de El Salvador, y descubrí que yo tenía alguna dificultad vinculada a cierta hiperactividad, cierta desatención, mirá qué grande que era, y así pude hacer estudios secundarios, universitarios, todas esas historias que te estoy contando, la de una chica que, que un día sale bien del consultorio y me dice, le voy a traer un regalo, le voy a traer... Eh, uno, unos peces. Digo, no, mira yo no tengo pecera. Y entonces me pregunta, ¿usted sabe cómo se meten los peces en una pecera? Y yo le dije, no sé, de a uno. <risa> no, no, no. Dice, ¿usted no sabe? Y, no, no, la verdad que no. Y me explicó cómo se hacen para meter los peces en una pecera y ahí aprendí la importancia de anticiparse a las, a las situaciones. Y, la importancia bueno, ahora de nos dejaste cambios... intrigados. ¿Cómo entran los peces en una pecera? Bueno, ahí Florencia, eh, vos sabés que el, el, el libro tuvo mucho... Bueno, ¿por qué Abel Pintos no pudo hacer el secundario? Porque a mí me tocó ser el director de la escuela donde Abel eh, hizo... Bueno, no pudo terminar, él lo, lo contó hace un par de años en el diario La Nación y en el diario eh, Perfil, y eh, lo contó, contó que retomaba el secundario a través del plan Fines. Sí. Y bueno, no pudo hacer su secundario y ahí está también por qué no. Y a mí me parece que es una escuela que siempre necesita adaptarse. Y, y bueno, y un chico que no quería entrar a la escuela, que se quedaba al lado de un árbol, de un árbol que estaba frente a la puerta, y si lo querías hacer entrar, te mordía, te, te rasguñaba. Bueno, cómo ese chico logró entrar a la escuela, logró entrar al aula, logró terminar la escuela primaria, eh, hoy es jefe de una planta del polo petroquímico de la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, todas estas historias, 21 historias hermosas, sinceramente, que nos vienen a recordar para qué está la escuela, que nos vienen a recordar que la escuela debe retomar eso de poner el corazón en el centro de la actividad, el vínculo en el centro de la actividad, están en historias educativas. Y también está la invitación a, a, a que sigamos compartiendo historias. Eh, quería contar por último que esto fue un trabajo muy delicado, porque, eh, bueno, son historias de las cuales yo he sido protagonista, pero hay coprotagonistas, entonces, bueno, uh, tuve que tomar contacto con ellos, a ver si me permitían, algunos me permitieron contar la historia, pero no poner su nombre, pero sí estaban contentos en que su historia pueda servirle a otros, y otros no, me dijeron, sí, Claudio, qué lindo, les mandé después el producto final. Y bueno, así se, así se llegó a, a las 21 historias que comparto en esta oportunidad en historias educativas y que vamos a presentar el 8 de mayo con mucha alegría en la Feria del Libro. Claudio, ¿y quien compra el libro y lee el libro? Yo ya lo he leído y bueno, tengo mi, mi juicio formado, pero vos, ¿qué crees que va a pasar con esa persona al cabo de leer? ¿O cuál fue tu objetivo...? Eh, ¿qué te planteaste que le suceda al otro cuando termine de leer historias educativas? Bueno, la primera cosa, gracias por la pregunta, eh, y, y me muero por saber <ríe> si te gustó, <ríe> pero bueno, pero te cuento. Lo, lo primero es qué lindo que esa persona empiece a rememorar sus historias educativas, porque seguro que las tiene, ya sea por, por virtudes, por cosas que, que estuvieron bien en su vida, o también por defecto, por cosas que le han dejado heridas, heridas de las cuales seguro ha podido superar, otras que tal vez eh, sigue llevando a cuesta, y bueno, ya las va a ir superando, pero seguro que en su, en su vida eh, ha habido historias educativas. Y, y sinceramente, eh, estoy eh, eh, quisiera que eso sea lo primero que pase, que lo lleve al, a la lectora, al lector, a hacerse presente esas lindas historias, esos lindos momentos que uno pasa en la escuela que, que uno pasa a veces en una iglesia en un club eh, bueno, en el caso mío hay muchas historias que tienen que ver con mi tarea como psicopedagogo en los policonsultorios de la Unión Obrera Metalúrgica y en Bonacorce y Servicios Sociales bueno, la verdad que, que hay muchas más historias, hemos querido presentar estas, estas 21 y una maestra eh, eh, Norma Fernández Que fue la primera que leyó Historias educativas Escribe muy lindo también Y le pedí, digo, mira, ¿qué te gustaría publicar? Vos nunca publicaste nada Y me dijo, mira, a mí me gustaría eh, Alguna vez poder publicar dos cuentos Y le digo, dale, dámelos Y bueno, la editorial no estaba Muy acostumbrada, pero la gente de Editorial Cicus, la verdad que ha sido un, Una gente muy piola, muy buena Que nos ha acompañado mucho en esto Y entonces tienen 21 cuentos míos y dos de Norma Blanca Fernández, que, que estoy seguro que lo que queremos es eso, ¿no? Que a la gente se le haga presente eh, sus historias educativas. Y por otro lado, que volvamos a poner esperanza y confianza en el proceso educativo, en la escuela, en lo, que, en lo que nos pasa con todo eso, ¿no? En el otro, en el otro que nos tiende un pedazo de su corazón. ¿Qué tal, Claudio? Jorge te saluda. Yo voy a repasar los datos de tu libro para los oyentes que quieran participar de la presentación es el 8 de mayo en la Feria del Libro y el libro se llama Historias Educativas de Claudio Mazón Castiñeira. Tal cual, así es. Y en la sala, así es. y Casares. En la, en la sala, claro, Bioy y Casares, eh, ahí el, el, el, el, hay, hay que estar medianamente puntual porque bueno, se presentan muchísimos libros, como vos decías, Guillermina, es el evento cultural más grande de Latinoamérica, algunos dicen más grande de Hispanoamérica, entonces se presentan libros muy rápido, muy seguidos. Nosotros tenemos de 17 a 18 para poder compartir. Luego seguro seguiremos en el stand o seguiremos en otros espacios. Pero bueno, están todos invitados a hacerse del libro, a disfrutarlo, sobre todo a disfrutarlo y que, como te digo, les permita eh, revivir sus propias historias educativas. Y si se animan, en la última página, bueno, si quieren compartir alguna historia, eh, acá estoy con muchas ganas de, de escucharlos y escucharlos. Bueno, Claudio, gracias. Te deseo el mayor de los éxitos. Sé que así será, porque cuando eh, uno pone el intelecto, las cosas funcionan, pero cuando uno pone el intelecto y el corazón, eh, el proyecto está eh, destinado al éxito. Así que bueno, yo brindo por estas historias educativas y celebro la afectación. Esa es mi palabra para para concluir y para resumir lo que me generó historias educativas. El poder ser afectado y poder afectar a otro. Así que, éxitos. Muchas gracias, Guillermina. Ya sabes que me estoy emocionando con tus palabras eh, y espero que realmente todas aquellas personas que en esta nota se sientan invitadas a venir no hagan más que entrar en Editorial SICUS y ahí pueden sacar la entrada para que ese día puedan ingresar a la, a la feria en forma gratuita. Éxitos, Claudio. Gracias por haber pasado por Punto G.